yo lo primero que haría es saber qué información hoy estoy guardando en mi empresa. Qué información tengo de mis clientes. Pero qué información en todo sentido, ¿no? O sea, eh, vale, que tendré la información de lo que vendo, ¿no? Qué productos vendo, ¿vale? Pero seguramente tenga, mejor si tengo tiendas, tengo fichas de mis clientes con los productos que les gustan, cómo se llaman o cada cuándo vienen a, a mi tienda. Quizás también pueda tener, a lo mejor, algún contador de la gente que entra en mi tienda, ¿vale? Y cuántas veces entra la gente... Y toda esa información la tengo que de alguna forma eh, guardar en un solo sitio o en una sola base de datos para que pueda acceder vía, lo que estaba comentando antes, una, una hoja de Excel y pueda hacer consulta. Para sobre todo eso, primero hacer un inventario de qué tipo de información hoy estoy, estoy obteniendo y estoy guardando en mi sistema. Igual que el tema del correo electrónico, presupuestos, o sea, toda esa información. ¿Qué información? Hacer un inventario de la información que tengo. Primer paso. Ah, ahí le pondría en paralelo eh, y hacer una serie de preguntas que quisiera contestarme, ¿no? de, de, desde el interior de la compañía, eh, qué, qué cosas quisiera saber, qué dudas me abordan, qué cosas que, que tienen que ver con, con lo que espero de mi compañía en el mediano o en el largo plazo, como eh, traducir eso en una serie de preguntas que, que puedan ayudarme a entender cómo acercarme a los datos. Bueno, ya tenemos, las, tenemos el contenido, digamos, tenemos las preguntas, ahora habría que ser creativo, o sea, ¿cómo vamos a abordar a buscar respuestas a esas preguntas? Ahí está dos formas de hacerlo, o sea, buscamos a alguien que nos ayude a convertir esa, esa información que tenemos en la empresa en conocimiento, y a, a, partir de ahí, a partir de ahí también detectar qué tipo de información tendríamos que ir buscando en otros sitios, ¿no? Pero debemos definir una estrategia de convertir esa información en respuesta a esas preguntas, ¿no? Ese sería el tercer paso. Gracias. Hey. El cuarto paso, y, y muy en línea con lo que decía Javier, plantearía lo que les decía: el ejercicio este de, de pensar en, es, en, en información inteligente, en smart data, en, en hacer un experimento pequeño de una de las preguntas que tengo y ya identifiqué las fuentes, que fue el primer punto de Javier. Entonces, voy a coger un poco de la información que tengo, un, una pequeña parte, y abro una hoja de cálculo y veo eh, realmente qué tipo de información tengo, si es útil, eh, qué tan confiable. Y, y ahí eh, establezco unos alcances de, del proyecto, si, si voy a ser capaz de hacerlo solo, si voy a necesitar una ayuda externa, yo le planteé ese primer ejercicio como eh, hacer un, un acercamiento a nivel de, de, de Smart Data antes de, de plantearlo grande, incluso para saber eh, cuáles recursos voy a necesitar para eh, encontrar esas respuestas. bueno Yo el quinto paso que pondría ahí es cómo voy a compartir esa información. O sea, la gente que toma decisiones o la gente que, que, que, que, que va a plantear las cosas como las vamos a hacer en la compañía, ¿cómo le voy a compartir en su información? ¿Cómo van a acceder rápidamente y de una forma actualizada? Y esto sí es importante, ¿no? O sea, no me tiene que servir un informe algo estático. O sea, tengo que poder acceder a la información y tengo que poder usar la información, filtrarla, generar queries. O sea, no quiero documentos estáticos sino quiero algo dinámico, porque es la forma de que realmente puedas seguir realizando preguntas a esa información para buscar la respuesta que estoy buscando. O sea, cómo compartir y que esa compartición sea información dinámica. Eh sumado a eso le, le pondría eh, generar una serie de indicadores que me permitan eh, evaluar si las acciones tácticas que tomo a partir de las respuestas del análisis de datos tienen o no impacto y qué impacto tienen eh, no, no solamente eh, llegar a obtener una respuesta y a partir de esa respuesta tener alguna acción táctica en la compañía sino qué va a pasar después de esa acción táctica, generar una serie de indicadores que me permitan evaluar si, si realmente la respuesta fue ideal la acción táctica fue también ideal y a partir de eso pueda dar un siguiente paso, como este tema de, de, de Big Data, ya como lo decía, ver, es un tema dinámico y es, eh, entonces aprovechar eso, que no, sea, que no sea un proceso que comenzó y se terminó, sino que al, al contrario sea un proceso que comenzó y que de en adelante tiene vida propia. Por supuesto, como ya empieza a tomar decisiones tengo que ligar las decisiones a la información para ver el impacto de esas decisiones. O sea, a partir de ahora, las decisiones también se convierten en parte de, de macheo de esa información con la información que tengo. O sea, tomé esta decisión, ¿qué pasó? Tomé esta decisión, ¿qué pasó? Y, sea, y tenemos que tener una forma muy controlada eso. O sea, tiene que estar conjuntamente para ver, eh, esto es un tema de prueba y error, y tenemos que saber en cuál estamos teniendo éxito, ¿no? Para, para, para masificar eso, ¿no? Yo creería que, eh, tal vez, cierre porque no se me ocurre algo más, es eh, perderle el miedo. Eh, ver eh, ver en, en, en el análisis de datos una, una gran oportunidad para eh, encontrar una ventaja competitiva, para eh, encontrar una oportunidad latente, eh, eh, pero darme cuenta que la única forma de aprovecharlo es perder el miedo eh, y, per y quitarme todas las barreras y las taras de que solamente es algo que puedo hacer cuando tengo mucho presupuesto, solamente si tengo un gran departamento de IT, no, eh, como lo, ya lo hemos compartido varias veces en la charla, esto es sencillamente algo, lo único que se necesita es la curiosidad y, y creo que esa debe ser la base, no hay ningún obstáculo real eh, y no hay miedo, eh, es una oportunidad latente y hay que salir a aprovecharla.